Hola, me llamo Manu. Eh, llegué a Australia en octubre de 2019 y vine aquí a estudiar inglés. Estoy estudiando en la International House y vine con YouTube y me ayudaron bastante con todo el proceso. Soy Argentina pero vivo en Madrid. Melbourne es una ciudad muy cosmopolita, con una vida cultural enorme, con un montón de actividades de bares nocturnos, un montón de lugares a los que ir, con un montón de parques, es una ciudad muy verde eh, y bueno, la verdad que es una ciudad apasionante, una costa muy bonita y, y bueno, yo le recomiendo a todo el mundo que esté pensando en venir a Australia eh, Melbourne para mí es una gran opción Bueno, yo vine aquí a estudiar inglés, eh, me quiero sacar el Cambridge y bueno, en unos meses ya tendría que hacer el examen y estoy cursando el curso de Inglés en International House Bueno, si tengo que decir tres cosas de la escuela que son positivas elegiría primero los profesores, que son muy buenos además están siempre encima de ti, intentan ayudarte si tienes alguna duda siempre están dispuestos a responder incluso quedarse un poco más después de clase Otra gran ventaja de la escuela es que está justo en el centro está cerca del Flagstaff Garden, que es donde estamos, el CBD. Y si tuviera que elegir un tercer factor importante, es el, en cuanto a precio, digamos, de las ofertas que hay, es una de las mejores en, en, en relación calidad-precio. Bueno, yo estoy aquí trabajando como freelance para un periódico en España. Eh, y bueno, fue una, una experiencia increíble porque, bueno, normalmente yo como periodista en España estaba acostumbrada a trabajar siempre en español y, bueno, ahora al tener que trabajar en inglés, pues es un desafío extra y bueno, muy interesante y muy apasionante sobre todo porque estoy en la otra punta del mundo y siempre, bueno, para el que siente pasión por esta profesión, el poder estar desde tan lejos eh, publicando artículos y escribiendo historias es, es impagable es muy bonito Bueno, esta experiencia me está aportando crecer desde un montón de puntos de vista eh, estoy lejos de toda mi familia, lejos de todos mis amigos es mi primera experiencia realmente fuera de casa porque yo estoy viviendo en España, en Madrid, pero yo vine con nueve años desde Argentina, entonces realmente esta es mi primera experiencia solo en un país tan lejano. Y la experiencia para mí, no me arrepiento de nada, me parece una experiencia tremenda, espectacular, y estoy conociendo un montón de lugares y de cosas y de gente que nunca esperé de conocer. Bueno, el primer consejo que daría a una persona que, que va a venir a Australia o lo está pensando, lo primero es que si estás en la duda, no lo dudes realmente porque Es una experiencia increíble Tírate a la piscina Que aunque no lo veas hay agua Y va a ser una experiencia increíble Así que adelante Sé valiente Y ven a pasar aquí Una experiencia que nunca te vas a olvidar Trae mucho dinero Porque Australia la cerveza es muy cara Dos errores Que nunca volvería a cometer Yo creo que Cometer errores es parte del aprendizaje, así que nunca tengas miedo a cometer errores.